Continuamos en Prime Time Canal tip con nuestro segundo invitado. Ya os avisábamos de que íbamos a tener a alguien de Hermeneus. Concretamente, pues tenemos a su director general, a Eduardo Elorriaga, que nos va a explicar, pues, qué es Hermeneus. Onguitorri, bienvenido. Onguitorri, es el casco. Bueno, nos va a explicar qué es Hermeneus, pero yo os voy a adelantar qué no es. No es una tina de alimentación. Eso tenerlo bien claro para más detalles. Eduardo, cuéntanos. <risa> Bueno, pues Hermeneos es ese mercado de la Plaza del Pueblo, el mercado de abastos en el que el comprador accede de forma totalmente gratuita y se encuentra con un montón de stands de, de productores a los que puede comprar de forma directa y sin ningún tipo de comisión. La relación, por lo tanto, se produce entre el usuario comprador y ese profesional que está vendiendo la mercancía sin que el que ha puesto en marcha el mercado tenga ningún tipo de, de intermediación en esa, en esa operación. Somos, por lo tanto, una web de webs, una plataforma que viene a poner en contacto directo y sin intermediación al usuario comprador con el vendedor. Por eso decía que no es una tienda de alimentación como tal, es mucho más que eso. Y además eh, es algo más que eso, ¿por qué? Porque además tampoco cobra una comisión, ¿verdad? Ah, por venta ni interviene tampoco en lo que es el proceso. Efectivamente. Nosotros lo que nos encontramos en Internet era tiendas online. Eh, tiendas bien sean de un único productor o bien tiendas multiproducto que llegan a un acuerdo con productores y a través de una comisión generan un ingreso en su, en su tienda por vender esas mercancías. Eh, no existía en ningún sitio un mercado como tal en el que el usuario hiciera lo que le interesa, que es contactar directamente con el productor, no con, el, no, no con quien tiene la, la tienda. Por lo tanto, nosotros tenemos un modelo que no intermedia, que no encarece el precio de la, de la mercancía y que permite hacer una relación directa con el productor. Es un proyecto puesto en marcha en 2011, si no me equivoco en Basauri. Correcto. Ya, ya hemos cumplido un año y medio aproximadamente y bueno, lo lanzamos eh, en formato beta hace pues eso, el 19 de septiembre del 2011 y desde entonces hemos estado pues creciendo en el número de usuarios compradores y en el número de usuarios vendedores y, y bueno, estamos teniendo un, un buen resultado por el momento. ¿Y cómo surge la idea de crear de Hermeneus? Bueno, pues al final la tecnología lo que está haciendo es eh, desarrollar nuevas oportunidades de, de, de interactuar entre las personas. ¿no? Los modelos de negocio que vienen de otras épocas se están viendo modificados por, por la tecnología que aporta nuevas formas de contacto. Así empezamos a dar vueltas a la posibilidad de que eh, tuviésemos una red social con componentes de comercio electrónico, es decir, personas, no productos, que pudieran conocerse directamente, saber quién está detrás de cada producto, eh, establecer una relación directa como, como te he dicho y poder comprar los productos sin tener por qué yo llevarme una comisión por algo que no sé ni siquiera cómo se hace. ¿no? Nosotros no somos expertos en alimentación, somos expertos en internet, en tecnología, en, en procesos y en eficiencia ¿no? de negocio y por lo tanto eh, nuestro negocio no está sustentado en, en la calidad de un producto sino en dar el mejor servicio posible para que esa relación, ese proceso de compraventa se realice de la forma más optimizada posible. ...lo único que se paga aquí, <coughs> o los únicos que pagan... ...son los profesionales del, sec del sector... ...pero solamente pagan una cuota mensual de 25 euros, ¿verdad? Efectivamente, tenemos un, un acuerdo de permanencia mínimo... ...de un año en la plataforma, que nos permite... ...hacer la difusión necesaria para que ese profesional... ...que accede a la plataforma, renueva el año siguiente... ...gracias a que ha tenido un buen resultado de, de ventas... ...en la plataforma, <coughs> pero sí, el coste, el coste mensual... ...viene a ser 25 euros, es un precio único... ...no hay ningún tipo de letra pequeña... Y el, ...y el usuario comprador accede sin pagar absolutamente nada... ...de hecho el pago que hace de los productos no se lo, reali no se lo realiza Hermeneus... ...sino que se lo realiza directamente al productor. ¿no? ¿Con cuántos profesionales de la alimentación cuenta Hermeneus? Pues a día de hoy estamos con más de 130 profesionales de la alimentación... Eh, ...que abarcan una variedad de ofertas altísima... ...estamos hablando de 1.100 ofertas... ...por lo tanto tenemos prácticamente el 95% de los productos de consumo diario... Y tenemos eh, 10.000 usuarios compradores registrados en la plataforma, de los cuales hay aproximadamente pues, unos 3.000 que están haciendo un consumo habitual, de forma periódica, modificando los hábitos de, de consumo eh, y las costumbres alimentarias, que yo creo que también es uno de los aspectos más importantes de, de nuestro proyecto social. ¿no? Hacer a la gente darse cuenta de que existe una alternativa que no es sustitutiva, es complementaria, y que te aporta una nueva eh, forma de consumir productos sanos, eh, realizados por artesanos. Eh, consumes mejor producto y en muchas ocasiones muchísimo mejor precio incluso, ¿no? El que puedes encontrar en otros canales. ¿Y por qué decidiste montar un proyecto así? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado internet. La verdad es que no, no, no vengo del mundo de internet ni del sector de la alimentación. He sido auditor de cuentas anuales, pero... ...pues eh, uno de mis clientes me encendió un poco la luz... ...mi actual socio fundador del proyecto... ...y, y decidí lanzarme a, a montarlo... ...pues porque identifiqué que había una demanda... ...no satisfecha por parte del usuario comprador que está buscando productos sanos, productos eh, no transgénicos y, y que tengan eh, una calidad alta. Y, y por otro lado también pues una, unos productores que están desapareciendo, que están teniendo una gran dificultad para sacar adelante sus negocios y que su alternativa de acceder a Internet pues son 15.000 euros o 10.000 euros de hacer su propia página web. ¿no? Nosotros lo que les venimos a decir a estos productores es Cuidado, vamos a empezar poco a poco en Internet. Eh, no es eh, un milagro Internet, hay que trabajarlo muchísimo y grandes inversiones pueden llevar a algún disgusto que otro. Por lo tanto, hace una inversión de 25 euros mensuales, que es fácilmente asumible por cualquiera, adquiere un puesto, una página web propia editable por ti en Internet, con tu propio carrito de la compra, y ubícate en un mercado en el que hay 10.000 usuarios compradores para darte promoción, para darte difusión, para que te conozcan y empezar a hacer tus primeras ventas. Toda la logística está organizada también por Hermeneus y a partir de ahí, si tú ves si te funciona, pues ya decidirás entrar en otro tipo de inversiones en Internet. ¿no? Pero siempre con los pies en el suelo y abarcando inversiones eh, que sean fácilmente rentables. Bueno, vamos a entrar a dar más detalles enseguida de las características de Hermeneus, pero como dato curioso, eh, con respecto al nombre, bueno, este no lo habéis elegido al azar. Creo, si mal no he entendido. ...que el nombre proviene de un dios griego, ¿no? Sí, efectivamente, es el dios Hermes... Es el, ...es el dios de los traductores, el dios de los intérpretes... ...y bueno, es un dios que ayudaba a la antigua Grecia... ...a los comerciantes de Grecia a contactar y entenderse también... Con, ...en las fronteras con los países limítrofes que hablaban diferentes idiomas... ...de ahí sacamos un poco la derivada de Hermeneus... ...que es aquella herramienta que favorece la relación entre las personas... ...nosotros no somos más que un software... Nosotros no vendemos alimentación, damos herramientas de bajo coste para que la comercialización entre eh, compradores y vendedores se realice de la forma más óptima posible. Bueno, pues ya vemos que el nombre no lo habéis elegido así como así, un nombre muy exacto y que viene muy bien. ¿eh? Gracias a la labor que desempeñáis. Bueno, para entrar ya a hablar de las características, de algunas de las ventajas que ofrece Hermeneus, eh, hemos comentado que los consumidores aquí lo que saben es dónde se han producido o elaborado los alimentos, entre otras muchas cosas, como cuáles. Bueno, eh, al final nosotros hemos empezado en Euskadi y aquí es donde tenemos principalmente el mayor número de, de, de productores, ¿no? Eh, tenemos productores eh, con premios de Idiazábal, el tercer mejor queso de Euskadi y de Idiazábal tenemos eh, el mejor pastel vasco de Euskadi, tenemos eh, campeón de los últimos 10 años, tenemos eh, bueno, productos lácteos, tenemos carnes increíbles y al final lo que te estamos dando es una información para que tú puedas desplazarte virtualmente en un mapa hasta Guernica y encontrar ahí una persona que produce pimientos de Guernica. Eh, identificar quién es esa persona, su nombre, su teléfono, su contacto, puedes comprar por Hermeneus o afuera de Hermeneus, eso ya es una cosa que no nos afecta, nosotros tenemos las herramientas y puedes eh, hacer ese consumo directo sabiendo a quién le estás comprando y quién está detrás de ese, de ese producto. ¿Y luego cómo te haces con el producto en sí? Eh, bueno, eh, ahí también hemos hecho un gran proceso de innovación. Nosotros nos dimos cuenta de que en Internet, cuando tú vas a comprar un producto, no sé si eres comprador habitual de productos en Internet, pero generalmente te están dando un precio de transporte antes de preguntarte de dónde eres. Es muy curioso. Claro. A veces estás a 50 metros de un productor y te van a cobrar 10 o 15 euros por el transporte. Y una persona que está en Albacete también va a tener el mismo coste de transporte. Entonces, eh, lo, que, lo que hicimos fue hacer un proceso de innovación, de investigación, para buscar una solución para que el consumo de proximidad... ...se viera premiado, es decir, que consumir una persona que está muy cerca de ti... ...te costase muy poco más de lo que cuesta el producto... ...por lo tanto nuestra plataforma está geolocalizada... ...sabemos dónde está el usuario comprador, sabemos dónde está el usuario vendedor... ...y tenemos una red de transportistas, de transportistas que han definido ámbitos de reparto... ...y rutas de reparto, por lo tanto cuando tú compras a un productor muy cercano a ti... ...probablemente el transporte va a ser gratuito... ...porque es el propio productor el que te lo lleva a tu casa... Imagínate qué gozada comprarle a una persona un pastel vasco y que él mismo te lo va a acercar a, a tu domicilio y no te va a cobrar ningún tipo de transporte. No obstante, se puede comprar a cualquier punto de, de España y por lo tanto, si estás comprando aceite de otra tierra o, o, o quieres comprarte unos calzotes del Valle de Arán, pues al final lo que tienes que hacer es pagar el transporte. Un transportista que te lo va a desplazar hasta, hasta, hasta tu casa eh, con sus tarifas eh, claras y también sin ningún tipo de intermediación por nuestra parte. ¿Los propios productores cómo han percibido una iniciativa como esta? Bueno, pues yo creo que los datos nos, nos avalan y nos eh, dan apoyo para seguir trabajando. Eh, hay una demanda clara de gente que busca productos buenos y que no los encuentra. El productor no tiene eh, los medios necesarios para darse a conocer. Y al final eh, es un sector en el que hay unos poderes y unos intereses económicos espectaculares. ¿no? Todo el mundo come todos los días de su vida y por lo tanto se mueve muchísimo dinero. Eh, creo que, creemos que hay realmente una necesidad de mejorar esos hábitos y costumbres alimentarias, ser conscientes de que es la mayor causa de mortandad en el mundo, si sumamos a enfermedades como cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, etc. y que el, el sistema de, de adquirir esos productos hasta el, día, hasta el día de hoy era realmente complicado. Hermeneos viene a solucionar esa, esa necesidad y te aporta todas las herramientas de forma totalmente gratuita para que si una persona nos está escuchando y está preocupada también por adquirir esos productos, pues tenga 130 productores a su alcance, en los que puede investigar qué productos tiene, qué ofertas, qué precios, un mercado transparente, sin comisión, y decidir a quién comprar. ¿no? Nosotros buscamos que la gente se haga con un productor de confianza, un productor que es el que les da de comer, que le trae la mercancía, y que se genere esa fidelización entre el cliente y el usuario, de tal forma que entre el cliente vendedor y el usuario y comprador, ...de tal forma que no nos cambiemos unos a otros por 33 céntimos... ¿no? ...que no estemos comprando productos de, de otras zonas... ...cuando tenemos aquí unos fantásticos productos locales, cercanos... ...y a unos precios estupendos. Imagino que esto también por parte del comprador... ...bueno pues lo habrá recibido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Como está? El comprador está encantado... ...recibimos unos mensajes estupendos que nos hacen muchísima ilusión... ...y que animo a la gente que nos está escuchando que siga mandándonos esos, esos mensajes porque realmente pues ya te digo la gente está utilizándolo y, y se está produciendo una sinergia entre usuario y comprador eh, usuario vendedor y comprador altísima no y si hay algún comercio que por ejemplo algún comerciante que nos está viendo en este momento no a través de tele bilbao teledones y televitoria eh, que quiera bueno pues tal vez eh, entrar en contacto con vosotros para poder participar dentro de este proyecto uh -huh. eh... ...con sus productos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es, es muy sencillo, nosotros tenemos un mercado... ...en el que damos acceso a productores, a tiendas, a cooperativas... ...y ahora, a partir de la semana que viene, a restaurantes. Es tan sencillo como acceder a la plataforma y registrarse en la misma. Vas a poder desarrollar tu propia página web en 15 minutos... ...con tu carrito de la compra, con la que puedes vender tus productos... Eh, a, ...a los 10.000 usuarios compradores... ...o adquirir también, si quieres, productos a los productores... Es decir, estamos teniendo fruterías, estamos teniendo empresas gourmet que están adquiriendo productos directamente a los productores y también estamos teniendo tiendas que están realizando ventas a través de nuestra plataforma. Eso sí, siempre identificados como productores, como tiendas o como cooperativas. Un mercado transparente en el que se aplanan las cortinas de opacidad y la gente sabe perfectamente con quién está contactando en cada caso. Has mencionado que también eh, algunos de los últimos que se han añadido a este proyecto han sido restaurantes, como por ejemplo, hemos habido el restaurante Marmitaco, ¿no? que también se ha adherido a Armeneus. Efectivamente, el restaurante Marmitaco de Álava, con el chef José Merino, es la, el último restaurante que se ha adherido a la plataforma, pero tenemos otros de primera categoría haciendo consumos de forma habitual. Te hablo de estrellas Michelin como Fernando Canales, con su restaurante de Euskalduna, o estamos hablando de Javier Zarra en, en Tamarises, eh, y un montón de restaurantes que ya están comprando directamente a través de la plataforma. Eh, de hecho, al observar nosotros que había un gran interés también por parte del canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafeterías, lo que hemos hecho ha sido sacar una nueva plataforma, que es la que te digo que sale la semana que viene, en la que los restaurantes van a poder acceder y promocionarse ante esos compradores de alimentación, decir, oye, yo soy un restaurante de consumo responsable, cercano, me encuentro en tal sitio y tengo esta carta, y les pueden reservar las mesas, pero sobre todo adquirir productos directamente a la plataforma, beneficiándose por esa acción de consumo responsable.